Eh, super especiales. Esta también es una buena manera de agradar a las madres. Contamos con paquetes eh, rejuvenecedores, antiedad. También contamos con unidad láser para la eliminación de cicatrices y tatuajes y todo lo que usted necesita. Puedes eh, llamar al 809-588-9292. Ahí está la doctora Yanira Olivares Nutri Beauty Veloz, mira, atención a los televidentes y a los amigos que están en la vida internacional y a la juventud de República Dominicana. Recientemente, no sé si tú recuerdas, Veloz, y los amigos televidentes, el caso de Yokairi Amarante, la joven que el año pasado eh, su expareja eh, pagó 3.500 pesos para que le rociaran el famoso ácido del diablo pues los malhechores eh, pudieron captarla eh, o, o, o pudieron hacer el trabajo y prácticamente, prácticamente desgraciarle la vida. Eh, entra aquí, señor director, espérese, sí, deje que yo le, le, le lleve el ritmo. ¿Qué sucede? Que esa jovencita apenas tenía 19 años, una jovencita, hay una foto la primera, señor director, donde se ve una joven elegante, o sea, ojos verdes, hermosa, una rubia, mira ahí sí. la podemos ver, eh, lo hermoso de, de, que esta, esta joven, ¿verdad? Y cómo quedó luego de rociarle ácido del diablo, del diablo que perdió un ojo. Ahí podemos ver que usa lente y un tatuaje, porque lamentablemente fue, fue mucho ácido que, que, que, le, que le echaron esos delincuentes, que lamentablemente, entre comillas, cualquiera pensó que se le iba a desgraciar la vida. Pero miren, lo que hace la juventud y un buen espíritu Ella, a los pocos meses Se reintegró a su vida O sea, mucha gente incluso eh, Le escribió consternado Como estuvimos todos en el momento Y miren lo que ella ahora sacó Una sección de fotos eh, Exhibiendo ¿No? Su imperfección, su imperfección Que al mismo tiempo es Ahora una fortaleza y una belleza Entonces, ¿qué quiero dejar dicho de con esto? que en cualquier desgracia, en cualquier mal momento, usted tiene que buscarle la forma. Papá Dios, no se equivoca. A lo mejor, esa niña, que muchos quizás entienden que tienen ahora, ahora una discapacidad o una limitación porque está eh, ciega de un ojo, porque tiene su cuerpo eh, con, con esta cicratice que la van a acompañar por el resto de su vida, ella se, se le está sacando ventaja. Y cuando viene a ver psicológicamente esta niña, que me imagino que debe tener trauma, pero con este estilo que está marcando, se ha aliviado ese trauma, se ha aliviado ese, ese, ese trago amargo que esa expareja quiso que ella tuviera, quiso desgraciarle la vida, pero cuando viene a ver fue un favor y quien se desgració la vida fue él porque está detenido, igual que las personas... Que, que, que hicieron el hecho, que cometieron. Eh, eh, que están presos. Sí, no. por eso mismo. Sí. Por eso digo, quienes, los, quienes se desgracian la vida fueron ellos. Ella está libre y miren ahora cómo brilla con luz propia. Y quién sabe hasta dónde pueda llegar esta jovencita, porque es lo, es lo que le digo, es joven. Y, y, y, y yo, por ejemplo, que tengo un niño especial, hay muchas cosas especiales en las personas especiales. Y esta niña tiene un aura, un espíritu que puede convertirse en una gran figura, en una gran referente. Quién sabe si ahorita la madurez la alcanza para que se siente a escribir un libro de autosuperación. Porque, óyame, óyame, no todo el mundo puede superar una condición como esta que después de tú tener tu vida normal de tú, porque es diferente cuando tú tienes una discapacidad. Desde tu nacimiento o desde niño A que tú después que disfrutes de la vida De tener tu, todos tu, tus órganos, tus sentidos Todo perfecto De momento venga por la legocía de otra persona Quitarte por ejemplo un ojo Ella en ningún momento se ha frustrado Ha exhibido su cuerpo Y yo la quiero felicitar No tengo el placer de conocerla Ojalá poderle hacer una entrevista para felicitarla y resaltar. Y que muchos jóvenes, jovencitas, vean ese ejemplo. Pero que no esperen tener una desgracia. No, que potencialicen ¿no? toda su creatividad, todo lo que papá Dios le ha dado. Y que no se queden en la casa. Hay, hay jóvenes que están frustrados porque tienen sobrepeso. Hay otras porque son flacas. Hay otro porque tiene cabello malo, hay otros porque son morenitos, hay otro porque. Por 80 mil cosas, no se complejo. Si usted es chiquito, piense como un grande. Si usted la sale en espinilla, eso es propio de la edad. Si usted terminó con el novio, eso es propio también de la vida. Entonces hay muchas cosas. Y le, le mando este mensaje a mucha juventud que nos ven: que saquen de abajo. En el momento de la desgracia, saquen de abajo. Sí, mira, sumamente importante eh, tu comentario. Estas fotos yo las había visto porque se hicieron viral en el fin de semana. Y qué bueno que ella tiene su autoestima bien puesta, porque cualquiera que ya tenga su cotidianidad de vida estructurada y que pase eso entra en un rango de depresión que está justificado por el hecho, pero qué bueno que no fue el caso de la jovencita Yokairi sí. vamos a entrar con Luis sí, tema okay. de deporte, de, deporte.